Tiro libre para Ecuador, lo cobraron de zurda, peinó, sí, gol. Hola, primos, estamos disfrutando de los últimos 10 minutos del partido de Ecuador frente a Italia por el tercer lugar en la Copa Mundial Sub-20 de Polonia. Cada lindo campana lindo ya te ya le queda ya le queda una como si hubiese para comentarles eh, otra cuestión es que la final se jugará entre ucrania y corea del sur corea fue quien derrotó a ecuador 1-0 Y bueno ucrania derrotó a los italianos Ay, lindo lindo campana buen jugador el número 9 delantero y por del barcelona sporting club Vamos, vamos, Ecuador. Sin rendirnos, saquemos el carapaz que tenemos dentro. Importante también recalcar el trabajo de Jorge Celico, el director técnico, que ha hecho campañas excelentes, este director técnico argentino. Usemos los dedos de todos lados. Hasta de los pies, las piernas, todo primos. Apríete el intestino delegado y el grue que se viene el gol de Ecuador, Ecuador, Ecuador. Y también el primo sigue atacando nos pues vamos a tiempo extra primos se calentaron los nos salvamos primos nos salvamos el vamos Ecuador por favor que no, que no favor. vamos vamos Ramírez vamos Ecuador número Vamos, vamos, esto nos tiene que motivar. Vamos, Ramírez la tapó, señores. Se acaba, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba. Se acaba, primines. Se acaba, primos, el primer tiempo extra. Luego de Ecuador, adelante, 1 a 0 a Italia. Ecuador aprovechando al máximo, primos. Tocando el... Bien, vamos. Que se viene otro gol, se viene otro orgullo, primos. ¿Qué orgullo? No dejan de correr, no. No tienen que dejar de lucharla. Tres minutos de edición ya va transcurrido uno a dos minutos de la gloria, primos. Final, Ecuador, tercer lugar, bien, muchachos. Grande Ecuador, grande. La molestia no vale aquí. Creo que corriendo se demuestra que Ecuador es más. El Ecuador mereció estar en el... No, yo creo que Ecuador mereció más. Ecuador mereció más, pero le debemos mucho a Ecuador, ¿no? Creo que nos quedamos con esa pica de quedar ahí en la final, de quedar campeón.